Hola, qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo configurar ESET Note 32 antivirus para que funcione junto a Neox. Seleccionamos el icono de ESET que se encuentra junto a la hora en la barra de tareas. Esto abrirá el antivirus. Una vez abierto, seleccionamos Configuración. Seleccionamos Configuración avanzada. Luego seleccionamos antivirus, en exclusiones seleccionamos editar, seleccionamos el botón agregar, se abrirá una ventana donde seleccionamos la siguiente ruta de acceso presionando en los tres puntos. C dos puntos, cromosol Neox SLA, seleccionamos aceptar. Nuevamente seleccionamos aceptar y por último seleccionamos dos veces más en aceptar, cerramos set no 32, gracias esto fue todo, cualquier inconveniente no duden comunicarse con soporte técnico.